En fin, habíamos preparado una presentación, pero en realidad quizás antes de entrar en la presentación valdría la pena, pues, eh, el, el agradecer el esfuerzo en, en participar en algo que es distinto, que no se ha hecho en otras universidades españolas, que está abierto no solamente a la comunidad universitaria, a todos los colectivos, sino también a la ciudadanía, eh, que ha intentado detectar cuáles son los retos, eh, no porque, porque digamos vienen de, de arriba a abajo en una agenda, sino porque la gente cualquiera ha podido plantearlo. Ya sabemos que eso se hace, que tenemos colectivos que están siempre luchando y reivindicando, pero este es un espacio, vamos a decirlo, eh, una especie de, de, de, de interfaz que intenta estar promovido, en este caso por, por el propio equipo de, de la universidad, el que, el que eso eh, digamos, esté ocurriendo. Eh, aunque, bueno, eh, contamos plenamente con el, con el apoyo de, de digamos, del de Gobierno, nuestra se la sala el 14 de mayo en el encuentro final, Pedro Mercado estuvo eh, el 21 de marzo, ¿no? en, en el lanzamiento. Eh, todo lo que es la dinamización y la promoción pues, de presentaciones de Mediagado GR, que estamos en el vicerrectorado de investigación. Eh, nosotros agradecemos el que ellos hayan, eh, digamos, accedido y, y respaldado algo, que bueno porque pues tiene sus pues tiene su, su, su riesgo que es novedoso eh, que no es un formato al uso y, y bueno pues yo sí quería en ese sentido reconocer el que, el que exista ese apoyo y el reconocer por vuestra parte pues que también hayan respondido a él y que eh, una vez que hayamos reconocido o sea hayamos conseguido tenido el compromiso de que las propuestas que de aquí salgan sean propuestas que se tendrán que valorar Bien para su realización o en el caso de que no se puedan realizar, para que digamos, estudien y argumenten por qué no se pueden realizar, creo que a todos vosotros, que sois personas con un compromiso por transformar la sociedad en la que estamos y la universidad en la que estamos, eh, eh, esto nos va a servir para poner temas en agenda. Temas en agenda, además, en un momento en el que pues, eh, pronto eh, volverá a haber un nuevo proceso ¿no? en la universidad. Eh, bueno, pues para poner el tema en agenda, como, como marcan lo que son los, los procesos eh, democráticos y ¿no? las instituciones en las que estamos. Entonces, eh, sin duda yo creo que tiene, que tiene mucho valor. ¿no? Nosotros, desde Mediada, es una cosa que, que, a la que nos comprometemos. ¿no? Eh, sin duda hay que tener nuestro compromiso 100% y además creo que por la cantidad de correos con lo que, hemos, que hemos mandado eh, y que hemos enviado a, a Infoconfe, a, a distintos sitios, a notas en fin, en de prensa, a medios sociales. Eh, ahí sí podemos tener un poco de eh, confianza por vuestra parte. Cualquier cosa que se haga, vamos a intentar llevarla digamos hasta el final. O sea, a nosotros no nos gusta que las cosas acaben el día que nos encontramos, que se hace un evento, nos vemos y, y nos vamos. Eh, ahí es cuando empiezan. A nosotros ahí es cuando empiezan, porque ahí hay un trabajo que luego hay que darle continuidad y que darle seguimiento y ver hasta dónde puede llegar y creemos que a la gente no, no, no la podemos dejar sola cuando ya han puesto esfuerzo en participar en ello. Entonces desde ese punto de vista, eh, tener el compromiso absoluto de que vamos a, de que vamos a, a luchar porque, porque esas propuestas sean lo mejor posible, porque si tienen en algún caso alguna deficiencia se pueden trabajar incluso después del día 14, porque las podemos trasladar a las unidades que son responsables de ellas. Eh, también, una cosa que creo que es, que es importante, ¿no? dentro de, del enfoque que tiene, que tiene el proceso facultad cero. Eh, no todo necesariamente va a una unidad responsable. Y hay propuestas que, hay, que se han hecho, temáticas, que a, lo, a, lo, digamos, a los que ya de la propia comunidad universitaria hacen una transformación. Y no todas las transformaciones tienen porque alguien diga, oye, hemos hecho un reglamento. Yo de eso dudo dudo mucho, es decir, son necesarios los reglamentos y son necesarias quizás acciones, pero hay otras cuestiones que son de transformaciones personales eh, transformaciones colectivas que nadie las puede imponer porque lo todos los días en política entonces, eh, creo que es importante también que asumamos eso, que, que, que existe esa parte, digamos, de rebeldía en lo que propongáis que ya está porque estáis aquí y ya está porque habéis asumido bueno, pues una propuesta distinta y, y y bueno, pues nuestra comunidad universitaria es amplia ¿no? pues decimos que de amplia somos cerca de 60.000 personas ¿no? eh, ¿nosotros somos muchos o somos pocos? esa sería una, una buena pregunta pero lo que estoy seguro es que eh, somos gente más que preparada y con un compromiso como para poner propuestas de calidad encima de la mesa eh, con, un, con un proceso eh, participativo y una metodología de innovación y eso lo tenéis que garantizar Así que lo único que yo diría es que vamos a aprovecharlo y el día 14 de mayo, cuando vayamos a la Escuela de Arquitectura eh, y, y, y trabajemos esto y nos mostremos la comunidad universitaria, pues que lo disfrutemos, lo, lo, lo pasemos bien y por supuesto, en estas sesiones que vamos a tener, pues que, que hagáis lo propio. ¿no? Eh, por la experiencia que hemos tenido en otras cuestiones, antes incluso de media a UGR, con una iniciativa que se llamaba Dirin UGR, que a alguno quizás le suene, eh, una de las cosas que, que más nos llevábamos, y la verdad es que hay muchas historias que se podrían contar, eran los grupos que se hacían, en las que al final acababan eh, profesores y estudiantes, incluso de la misma clase, trabajando en un proyecto que no tenía nada que ver. Y yo, yo recuerdo un compañero, no, no, o sea, no, no recuerdo el nombre, pero recuerdo que un compañero que decía que para mí ha sido lo más que, que he vivido en mi carrera universitaria porque he estado trabajando con un estudiante en un tema distinto y, y he conocido a una persona que forma parte de un colectivo que para mí está dentro de una serie de parámetros, dentro de una serie de, de ocasiones, muchas veces de ¿no? que tenemos todos frente a, frente a los otros y eso se ha roto y se creaban conexiones y, y proyectos muy interesantes. Entonces yo creo que es otra cosa que os vaya a llevar que si vaya a conocer gente es muy interesante y como lo vaya a llevar, pues, pues creo que va a llegar. No empieza la presentación, pero... Eh, lo que pretendía transmitiros es que de verdad estoy convencido de que esto es algo importante. Y me gustaría que si tenéis alguna duda, que os lo creáis. Y que y que bueno eh, que como un, un, una propuesta emergente, exploratoria, experimental, que intentemos llevarla al máximo. Y así cuando se pueda, o se plantea construir otra, pues habré al menos aprendido lo máximo posible de... Que funcionó, que no funcionó y la siguiente vez todavía se ha dado bueno eh, voy a empezar ¿no? a contar lo que traíamos eh, un breve resumen, bueno aquí vamos a estar simplemente las 12 como máximo eh, esto era digamos para poder transmitir a todos estas ideas globales eh, yo me había puesto mañana el gorro motivacional pero la verdad es que como siempre me he tanto tanto bueno no rechazo ¿no? pero en fin, no, no quería venir a deciros que, ánimo, tú puedes y cosas de estas, pero, pero sí, ¿no? Es eh, sí, lo digo porque a lo mejor lo he dicho en un tono demasiado bajo, pero yo vengo súper entusiasmado. O sea, quizá no sé de mí algo menos porque tengo la línea medio malía, pero por lo demás, a tope, ¿vale? Entonces, eh, eh, quería recordaros un poco el, el marco en el que estamos, en qué momento nos encontramos de este, eh, de este proceso. Estamos grabando la presentación, aprovecho para saludar, eh, a las personas, a los compañeros y compañeras que tenemos en Ceuta y Medilla, que verán esto posteriormente y que trabajarán desde allí. Eh, y a aquellas personas que, bueno, pues en afán de conciliar esta mañana, pues no pueden estar aquí. Y eso es algo que nos iremos viendo, ¿no? Ahora de hablaré un poco de, la, de las posibles problemáticas que nos encontramos. Bueno, eh, esto ya lo habréis leído, pero os lo recuerdo, ¿no? Lo que pretendemos es reconocer y rediseñar la Universidad a través de la detección de áreas de mejora y su debate, cosa que ya hemos hecho al detectar los laboratorios, en total creo que teníamos 36 temas. O sea, me parece que era un programa muy ambicioso de cuestiones a tratar, que iban de, pues, desde temas puramente de, de, de investigación planteadas por grupos hasta cuestiones que atañen a la sociedad en su conjunto. ¿no? Y luego la generación de propuestas, que es lo que iniciamos hoy. Vamos a generar propuestas de calidad para nuestra universidad y una cosa mucho más importante. Eh, propuestas para la universidad pública. Especialmente en un contexto en el que ahora mismo, bueno, pues sabéis todo, todo el, el discurso que hay en torno a la universidad pública, bueno, pues, debido a las la últimas noticias, lo ¿no? Que tenemos ya en las últimas semanas en prensa, y al final el caso me da igual. Lo que sí es cierto es que es la propia universidad que va a acabar en, en el magistrado, eh, Va a ser enjuiciada y que este pues, a ser pero probablemente no con el espíritu con el que ya puedan ir viviendo algunos. Yo creo que tenemos que reivindicar el papel transformador que nuestra universidad ha tenido en, en, nuestra, en nuestra democracia y que tiene que seguir teniendo, por, si queremos ser un, un, un país distinto que no se base únicamente bueno, pues, en, en los servicios y, y que queremos conocimiento. Entonces, yo creo que también esa rebeldía de decir, oye, nosotros estamos convencidos de que hay que luchar por una sociedad de conocimiento y por una sociedad sociedad, una universidad al servicio de, de, de la sociedad es el momento. Es decir, estoy convencido además que lo que aquí hagamos no solamente se va a quedar aquí. Nosotros ya le ha contestado gente de otras universidades diciendo, oye, me interesa ¿me gustaría promover algo similar. Esto vamos a empujar a que, a que se conozca la cruz y que se pueda hacer a otro sitio, y que veamos en otros sitios que se plantean y que empecemos a hablar, porque falta hacer, que no está la agenda política, de manera constructiva, hablemos de universidad pública y de cómo debemos de ser, qué tiene que cambiar, etc. ¿no? Bueno. Eh, dicho esto, um, os invitamos a un debate abierto y crítico, a un debate basado en esa idea de co-creación. Aquí estaréis personas que, está ahora mismo, que están ahora mismo encargadas de responsabilidades en tema, probablemente en los que vais a trabajar en los propios laboratorios. Eh, mm, no venía aquí, digamos, como gestores. Venís fin, venía aquí como personas que tienen un conocimiento. Dado claro, que sois gestores, tenéis con más conocimiento del tema y además podréis ayudar a tratar a conocer al grupo cosas que son fundamentales, porque cuando planteamos medidas tenemos que saber que detrás una la reglamentación y que tenemos que cumplirla. no Todo se, se, se puede hacer, aunque esperamos. ¿no? Entonces, eh, eh, todos venimos aquí digamos en, en igualdad, con distintos tipos de conocimientos, saberes, sensibilidades, ¿no? experiencias y lo que intentamos es crear y generar juntos. ¿no? El objetivo general, pues, como hemos manifestado, es la generación de propuestas que den solución total o parcial a los restos que se planteen. Y en el camino vamos a aprovechar para trabajar la cultura de participación ciudadana en nuestra universidad, trabajar también por una universidad más democrática y participativa, generar espacios de diálogo que luego en su momento puedan evolucionar por su propia vía con un enfoque epistemológico distinto que es este idea de la co-creación, es decir, ¿cómo vamos a generar el conocimiento? Bueno, tendremos que recurrir a, a, a, a ver qué dicen los expertos a lo mejor de un tema que queremos abordar, pero nosotros no necesariamente vamos a ser expertos en los que estamos abordando eso. Lo sí somos son personas concernidas por la política por la que estamos ahora trabajando, por ese laboratorio. Entonces, eh, esa epistemología distinta que responde mucho a cuestiones que trabajamos nosotros, que tiene que ver con cultura digital, por ejemplo, con obras como puede ser Wikipedia. Wikipedia funciona fundamentalmente porque el conocimiento se genera de manera distinta, como se hacían en las enciclopedias tradicionales. No hay expertos escribiendo un artículo, lo escribe la gente y confiamos en que quien, hace, quien aporta algo lo hace porque tiene ese conocimiento, sin pedirle credenciales previamente. Sí si después porque hay control de calidad. Bueno, no me, no, no, no me derivo que de otra cosa y no fue el objetivo, perdonad. Bueno, vamos a establecer alianzas y conexiones entre actores sociales. Vamos a hacer una cosa que yo creo que también es importante. Vosotros estáis siendo pioneros, vosotros estáis siendo pioneras en venir aquí y en participar en esto. Es probable que si sale medianamente bien y se vuelve a hacer sea mucha más gente la que diga, oye, ahí hay que estar porque lo que allí se hizo ha llegado a, a, hasta tal sitio, ha tenido tales implicaciones entonces, bueno, pues, ahí tenemos que, que estar convencidos ¿no? eh, estas eran las distintas formas que teníais de participar en este proceso eh, si tiene una propuesta de que mejore la, la universidad pues en el caso de que la tuvieras, si ya la estaba haciendo a cabo la presentamos en esta misma sala eh, el 21 de marzo se presentaron proyectos muy interesantes, ahora os traemos alguna imagen si no se estaba llevando a cabo lo que, lo que se proponía era que hiciera una propuesta de laboratorio eh, como ya sabéis, pues 36 laboratorios se propusieron si tampoco se estaba llevando a cabo tenéis la, la, la opción de subirla a la plataforma Bien Granada con la etiqueta facultad cero ahora después cuento eso y además participar, porque esto lo estamos ayudando a no hacer sé, para gente que se encuentra fuera de, de Granada, por ejemplo, eh, estudiantes internacionales, investigadores, o gente que no puede participar, pero que tiene una idea. Entonces, eh, podrá participar en una especie de premio ¿no? que hemos hecho ahí para esa idea que suban es a esa plataforma. Si no tiene nada de eso, ¿qué puede hacer? Pues lo que puede hacer es venir aquí y decir, oye, yo quiero participar en su laboratorio. Es básicamente el esquema complejo, demasiado complejo, creo yo. Que hemos montado ahora de qué manera se podía participar. Pero bueno, si hemos llegado hasta allí, es que al menos algunos lo hemos comunicado mediante. Bueno, eh, a nivel de fecha, el 21 de marzo ya pasó, estamos ahora mismo a 13 de abril. Primera sesión, trabajaréis con la gente de vuestro eh, grupo eh, una vez ya haya finalizado esta presentación. Sesión 2 y 3, la sesión 2 y 3 se plantearon los viernes por la mañana pero esto es muy complicado o sea, poner una fecha para cualquier cosa ya lo sabéis, es decir, que para celebrar un cumpleaños con los amigos es un problema porque siempre hay alguien que no puede entonces, imaginaos en la universidad nosotros optamos por, por eh, proponer los viernes por la mañana Pues bueno, no sé suponiendo que el viernes quizás estamos algo más relajados que el lunes y, y bueno que alguna gente nos decía, no, pero este viernes ya los estudiantes han ido un no, hombre, hay clases, tampoco... Llegó un momento en que no, no, no sabes cómo hacerlo, lo hicimos, lo habíamos por la, mañana. Eh, la sesión 2 y 3 está abierta a que vosotros decidáis con vuestra gente, eh, también os hemos pasado los contactos de las personas que en su laboratorio, los correos, que decidáis si queréis hacerlo en otra, en otra fecha o en otra hora. Y también que decidáis dónde queráis hacerlo imaginaos que ahora os veis y decís oye, pues mira, es que la mayoría somos de ciencia pues vamos a reservar ahí un aula y lo hacemos de ciencia y que venga el que es de política que le vía cerca entonces eh, está esa flexibilidad dado que tenemos de esa flexibilidad habrá gente que a lo mejor le venga mejor a hacerlo por la tarde o cuando sea os eh, pues vamos a pedir que intentéis entre las personas del grupo que os encontré aquí Llegar a un consenso en una fecha que pueda venir medianamente bien a todos, o bien a todos. Cada colectivo tiene unas dificultades para participar. Tengo compañeros de PDI que no van a poder participar porque tienen todas las clases los viernes. Y dicen, mira, puedo otra vez. Ya". Hay estudiantes que tienen que, en fin, les controlan la asistencia y no pueden faltar bajo ningún concepto y tampoco van a poder estar. Eh, los compañeros del PAD tenéis otras dificultades porque, porque vuestro horario es eh, varias veces y no podéis, bueno, no sé eh, qué margen tenéis, pero entiendo, os de que más Entonces, eh, vamos a, dado que esta mañana si estáis aquí, intentar que en los grupos podáis llegar a una hora en la que podáis participar. Si hay alguien que por su horario de trabajo le coincidiera y pudiera tener problemas os pedimos que una vez que se sepa la hora y la fecha de la sesión 2 y 3 pues que nos hayáis, nos hayáis un correo y con casos concretos intentamos solucionarlo ¿vale? Bueno, lo paso a la parte de cuestiones generales pero es el enfoque el encuentro final será el 14 de mayo el lunes más fecha rara, no sé, los lunes ni ninguno así como medio... Bueno, esa cosa ya no, no calguno algunos hija, pero bueno, eh, lo hemos hecho el lunes porque, eh, en fin, coincidió que tenemos la oportunidad de estudiar con nosotros una, un investigador que se llama Juan Freire, es de la Universidad de La Coruña, dijo hace ya tiempo esta incidencia, ¿no? eh, y es uno de los asesores pioneros en, en, en tema de, de innovación en, en universidad y en otro ámbito, ¿no? además ahora es eh, vicerector en el TEC de Monterrey. Están haciendo una apuesta muy ambiciosa por transformar el modo en que están haciendo allí la, la educación. Ya que este es un centro privado, probablemente lo, un, el mayor, el más importante de Latinoamérica, eh, de los lo, eh, privados, y han hecho una apuesta ambiciosa por ello. Yo creo que es interesante que conozcamos lo que Juan nos puede aportar. Sí, lo hicimos coincidir para que, para que pudiera y escucharlo, y sobre todo una cosa importante, dado la capacidad que tiene él de transmitir este tipo de iniciativas que él no escucha a nosotros y hagamos vamos a poder llegar también lejos a otros ámbitos ¿no? incluso pues al otro lado del de la Atlántico eh, os transmitimos esto en un correo habrá ido la información pero queremos recordarlo que en margen del tema de los laboratorios que es lo central y lo importante y lo que tiene la se va a estar allí con el equipo de gobierno, con la rectora, escuchándolo eh, eh, hemos lanzado pensando en aquellas personas que se puedan encontrar fuera, un premio, un premio de una cosita la verdad sencilla, ¿no? eh, intentando incentivar, sobre todo pensando quizás en nuestros estudiantes, pero está abierto a cualquiera, ¿no? el que, el que se pudieran subir ideas, ideas sueltas, no ideas trabajadas como las propuestas que vais a hacer vosotros, sino ideas de, por ejemplo, de la Universidad de Manchester hacen tal cosa, pues ya está. Es más, cosas que incluso podáis vosotros aprovechar luego en el proceso eh, creativo. Entonces, esto eh, no va a estar abierto hasta el sitio de mayo. Os animo también a que, ya que estáis participando en los laboratorios, subáis alguna de las ideas que surjan en el laboratorio y ya de camino pues, se opta a llevarse esos premios simbólicos, ¿no? que sobre todo pues, están vinculados a, a, a algunas suscripciones, ¿no? a, a plataformas ¿no? de ocio de que hoy en día por casi todos eh, utilizamos. Bueno, toda esa información del premio Facultad Cero lo tenéis en la plataforma lavigranada.org, que ahora os comentaremos la vamos a utilizar para el desarrollo de las sesiones. ¿vale? Tendréis ahí la base, os pedimos también que lo, que lo podáis mover, que lo hagáis llegar a vuestros estudiantes y que podamos recabar ideas que puedan ser útiles para, para nuestra universidad. Estas son imágenes del primer encuentro, del encuentro del día 21 de marzo. Eh, bueno. Se presentaron eh, proyectos de todo tipo. fueron los 15? Eh? Vale, entonces, bueno, eh, de, de estudiantes, PA, TDI, de todo tipo, ¿no? Eh, Radio que también estará muy presente en, a lo largo de estas sesiones, se retransmitió el evento. Bueno, entramos a los laboratorios. Se propusieron 36 laboratorios. Esto que tenéis aquí es el resumen de aquellas personas que en un momento dado han dicho, yo, estoy interesado, me gustaría participar. Eh, hay alguna, algunas personas que nos hubieron duplicado, o sea, quizás son algo menos, digamos unos 280, de los cuales algunos, sabemos que no están aquí, por ejemplo, unas 15 personas están en Ceuta, unas 60 personas son, por ejemplo, eh, algunos estudiantes que se han implicado en algunas asignaturas que han dicho, oye, a mí me interesa generar propuestas... Eh, en torno a temas, por ejemplo en el caso de eh, la universidad para los un niños y niñas ¿no? es que me interesa generar propuestas porque esto va en la línea de lo que trabajamos en clase pues vamos a poner a los estudiantes para que generen eh, esa, esa idea y que puedan pues, tener una, una, una implicación en la universidad entonces hay gente de la que está ahí que en principio sabemos que no, no tiene que estar ahí esta mañana, ¿no? si sí hay dinamizadores y demás que le trasladarán luego la información. Luego hay otras personas que, eh, bueno, pues en la primera sesión, por razones aquí, pues no, no, no han podido venir, ¿no? Y otras, pues que a lo mejor les ha surgido algo y no van a venir. Esto un poco por hacer el retrato. Ahora, en líneas generales, suponiendo que ese tipo de, de, de reducciones sean más o menos equilibradas para todos los, los colectivos, 35% de estudiantados. 31 de PDI, 20 de Paz y de Ciudadanía, no voy a el dato, pero será aproximadamente un, un 10 Luego hay otra vez porque había un campo que era otro, entonces la gente se describía de otra manera, pero pues bueno, eso están más sueltos, ¿no? Pero aproximadamente el, el, retrato, el retrato que tenemos, ¿vale? Estos son los laboratorios definitivos que han salido. Bueno, cada cual, eh, eh, digamos, tenéis el vuestro... Eh, el listado lo vais a tener por ahí, toda la información está puesta en las diversas web, eh, bueno, en Santa Cero, en Medio del Auge, en, en Granada, cualquier cosa que necesitéis escribir. Una cosa también, si utilizáis Telegram, yo soy de la mayoría que estáis en WhatsApp, pero en Telegram existe la posibilidad de hacer canales de información y además no es necesario compartir el, el número de teléfono, por evitar un poco el tema de privacidad. Entonces, se ha creado un, un canal en Telegram que se llama que se llama Mediolás UGR, donde vamos a estar al momento, si tenéis cualquier duda, dando información, ¿vale? Entonces lo buscáis ahí y sin problema. Eh, al margen por correo electrónico, por cualquier día, en lo que me en mi contacto de alguno del equipo, en fin, estamos a vuestro servicio. 25, eh, 25 laboratorios. En algunos casos, algunos laboratorios han surgido con un número, digamos, más reducido de personas que a lo mejor podemos plantear que sería ideal, imaginemos, cinco personas. En otro eh, laboratorio hay varios grupos de trabajo funcionando. Por ejemplo, el de la UGR para la niña y niñas hay varios. Eh, o el de innovación artesanal y diseño contemporáneo, no sé si hay uno, habrá varios al final, están por ahí. ¿Vale? Entonces, bueno, esto tiene un poco un, unas formas eh, un tanto difusa, emergente, interesante, ¿no? De, de, de un.. que no nos pregunte, ¿no? Eh, ¿Qué más? Sí, en cuanto a la composición de los grupos. Nosotros propusimos que fueran entre, si no recuerdo mal, unas ocho o 10 personas. Ocho o 10 personas trabajando en un grupo, pues es complicado, ¿no? Pero claro, nosotros ahí también somos conscientes de que si se apuntan 10, al final, entre que un día alguien no puede ir, alguien que luego sale baja, acaban siete o acaban seis. Seis personas trabajan estupendamente en una propuesta. Es más, cuatro personas pueden trabajar estupendamente en una propuesta. Eh, nosotros que trabajamos eh, en la línea de lo que son los Polislas, Laboratorios de Innovación en, en Políticas Públicas, el otro día la Comisión Europea subió un artículo publicado por una iniciativa que habían hecho en Malta, en la que los grupos eran de cuatro personas, y en total participaban 20. Y digo, bueno, pues nosotros vamos a llegar a la Comisión Europea y a la Unidas, cuando le enviamos la información. Pero lo que os quiero decir es que no os preocupéis por el número. Lo que sí tenéis que, que preocupar, es por el potencial que tiene lo que vosotros vayáis a sacar. ¿vale? Aprovechar eso. Bueno, sí. El enfoque de, de, del proceso sigue sí, esta metodología de Design que ya comentamos el día 21 de marzo. Eh, Está inspirada en este enfoque. Traéis información en los materiales que se van a pasar. Pero nosotros lo que hemos hecho es un guión para cada una de las sesiones, que ahora os va a contar mi compañera Elena. Así que no me voy a detener aquí. Una cosa fundamental. Esto quizás es lo más importante de todo lo que hasta ahora Es la importancia de documentar. O sea, documentar es aprender. Y documentar significa que cualquier grupo que genere una propuesta y que quiera estar en el 14 allí, y bueno, que quiera tener el reconocimiento de participar en ese proceso, no basta con que presentéis la propuesta. Nos interesa el proceso. Eso significa que hay una persona en el grupo que va a tener la función de documentar, cuando no y idea a ver quién quiere hacerlo, eso significa que va a estar tomando fotografías eh, del grupo trabajando, o tomando una fotografía de los papeles de trabajo, de algún esquema que se ha hecho, eh, de cómo ha venido los debates, de si en un momento dado eh, la discusión se bloquea, por qué se bloquea, eh, o sea, lo que queremos, y eso es de verdad casi que lo que, bueno, no lo que más nos vamos a llevar, pero el 50%. Es que seamos conscientes del proceso que hemos seguido y que los demás lo sepan, eso también es fundamental. Por eso os pedimos: ahora vamos a decir dónde está en los foros de la Granada, para que os pedimos que después de cada sesión, claro que son, digamos, semanales, porque depende las pero son semanales, esa persona haga el esfuerzo o sea, durante la propia sesión, con su ordenador, con la libreta, como quiera, de luego volcar la información pero que no lo haga dentro de dos meses, porque entonces no lo va a aprovechar el tema. Lo que necesitamos es que de aquí a cinco días, un grupo pueda entrar al foro y ver cómo ha trabajado otro grupo. Y que nos sirva en el camino. Y esa parte va a ser excepcional. Eh, entonces, bueno, pues nada, es, es muy importante. Cualquier duda sobre esto, también preguntándonos. ¿vale? Estamos a nuestro servicio. Y bueno, eh, Elena, te toca. Bueno, pues... Hola, todas y todas, muchísimas gracias por, por estar aquí. Me reitero un poco en lo, que, en lo que ha dicho Esteban. Es eh, un proceso importante y vosotros y vosotras sois los protagonistas. ¿no? Entonces, bueno, pues agradecer todas estas formas de contacto que, que habéis tenido, tanto conmigo, con, con el resto del equipo, con, con esos correos tan cariñosos también que nos habéis mandado. Somos 300 personas escritas, han sido muchísimos correos muchísima comunicación a través de diversos medios y nada. Simplemente puedo informaros de que, de que estamos aquí para vosotros y vosotras y que podéis seguir mandándonos cualquier duda, pregunta, etc. Eh, yo me voy a ocupar un poco del tema más logístico, que a lo mejor podemos... Eh, eh, reservar para el final y un poco queríamos presentar ese guión de trabajo que habíamos pensado. ¿no? Eh, esta información la hemos transmitido a, a los dinamizadores y dinamizadoras de los grupos con los que hemos tenido una sesión formativa, pero sí es verdad que queríamos comunicarlo a, a todas las personas que, que vayan a participar. ¿no? Como ha dicho Esteban, pues, hemos planeado tres sesiones. ¿no? Eh, es importante pensar que, que lo hemos planteado de una forma flexible, ¿no? Como, como ya ha dicho Esteban, sin necesitáis reuniros más veces, menos veces, comunicarnos, comunicarnoslo. Y nosotros eh, intentamos desde el equipo pues daros eh, ese pues, espacio reservando aula o cualquier instrumento que necesitéis. Eh, por, por hablar un poco de cómo, cuál es nuestra propuesta de trabajo, que como ya os digo pa, podéis coger esta, podéis coger otra o la que os salga, eh, bo, voy con las tres sesiones. ¿no? Eh, voy aquí, un momento, este, en esta primera sesión realmente no vamos a tener demasiado tiempo, no vamos a empezar a las once y media, vamos a terminar a las dos y para, no, para nosotros lo importante de estas sesiones es conocernos, ponernos cara eh, lo uno a la otra. Y, y un poco como esa primera toma de contacto tanto en, entre las personas del grupo como con la temática ¿no? del laboratorio eh, yo creo que, que es útil hablar, hablar de esa descripción hablar de ese reto eh, y un poco poner en común ¿no? un lenguaje y una forma de, de, de entender ese reto que, que estamos afrontando eh, también podemos empezar como a generar ideas la sesión es más de, bueno, dentro de esta ola de la innovación, la, la, la palabra que se usa es la de prototipado, pero realmente es, es tan sencillo como diseñar esa propuesta, ¿no? Eh, o esas propuestas, dependiendo un poco de, del número de personas que conformen el grupo, eh, si somos muchas personas, los podemos dividir en dos, podemos hacer dos propuestas, etc. Y bueno, ya eh, un poquito más de, Adelante en la diapositiva os enseñaremos la propuesta de definitiva que también os hemos enviado de los materiales, ¿vale? O sea, en ese formato de propuesta. Y bueno, okay. la tercera sesión la habíamos pensado. Pues, tanto para terminar de, de, de diseñar esa propuesta, como para volcar eh, la información en la plataforma digital que vamos a usar y preparar eh, la presentación eh, que vamos a realizar el 14 de mayo eh, en este evento Facultad Cero, que va a ser en la Facultad de Arquitectura. En este sentido, en la presentación os invitamos a ser creativo a ser creativas, a usar... Eh, metodologías diferentes, si queremos hacer role playing, si queremos utilizar un instrumento digital eh, diferente, pues os invitamos a ellos y también os invitamos a que si queréis hacer una, una presentación más tradicional también nos vale, ¿no? Y bueno, eh, simplemente decir que la plataforma digital donde vamos a ver la propuesta en, en la formación para facilitadores. Os dije que iba a ser la Lingranada, finalmente a, va a ser la, la plataforma digital de Facultad0.org que, que hemos estado tanto utilizando para informaros de todo. Vale, pues esto es en detalle: cada una de, la, de las tres sesiones y las propuestas de trabajo que os hacemos, os las hemos mandado en los materiales, en la línea de, de trabajo, eh, la tenéis tanto en vuestro correo electrónico. Como en um, los foros de, de la BIN Granada, que es la plataforma que vamos a utilizar para, para hacer ese diálogo digital. ¿no? Entonces, bueno, hemos propuesto eh, en, por cada sesión la fase con la que se corresponde um, de esta metodología Design Thinking, que nos puede servir más o menos, las tareas que os proponemos y una serie de dinámicas que explicamos más abajo en, en, en la guía de trabajo. Y, um, Cuyo, que os vamos a proporcionar como una serie de materiales posibles que lleva a cabo. Eh, ¿Pasa este, Tanto la 2 como la 3. Eh, ¿Seguimos? ¿sí? Creo que está hace acabar. Vale, pues vale, vamos a la primera. Eh, como digo, la... Pues en la primera sesión nos presentamos, ¿vale? Creo que es importante conocernos, saber qué hacemos, de dónde venimos, por qué estamos interesados en este laboratorio en concreto. Eh, debemos atribuir los roles, ¿vale? Hay principalmente dos. El primero es el de facilitador o facilitadora, casi todos los grupos tienen. Ahora, al final, antes de, de ir al descanso, os diré quiénes son vuestros facilitadores. Y, y también os diré los la, la, la laboratorios que no tienen facilitadores, ¿vale? En ese caso pues tendríais que designar a una persona, que sería un poco eh, llevaría como la dinamización de las sesiones y luego también sería como un, un nexo de unión entre el grupo y el equipo, ¿no? En el tema de, de la comunicación. Eh, Podéis realmente distribuir los roles como queráis, eh, puede repartirse en las tareas de, de forma más horizontal o que una persona lleve más peso, un poco como veáis en el grupo. La segunda función importante es la de documentación que ya, que ya ha explicado Esteban. Eh, como ya os digo, pues asignar esa función vale en ese primer día puede ir rotando, puede ser la misma persona, etc. Etcétera, etcétera. Hacemos hincapié en esta, en esta función porque bueno, entendemos que, que tan importante como la propuesta es el proceso. ¿No? y entendemos que los procesos participativos, no, cuando estábamos un poco hablando de, de qué nombre ponerle a, a, a, este, bueno, pues, a este proyecto que estamos llevando a cabo con, con Facultad Cero, decíamos es que no es un evento, ¿no? no puede ser evento facultad cero, porque un evento es puntual, en cambio un proceso se corresponde con, con estas dinámicas participativas que son, que se extienden en el tiempo, que son mucho más complejas y que implican como muchas más cosas. Eh, también como una vez eh, trabajado como estas primeras eh, líneas, os proponemos ya como empezar a trabajar en, en lo que sería el, el propio laboratorio, ¿no? eh, Os proponemos la fase de empatizar y definir, eh, proponemos que, que se defina el, el mapa de personas interesadas y que se describan las necesidades que atiende la problemática de, del laboratorio en cuestión, ¿no? Y, bueno, eh, la, eh, como esa idea de definir el problema, ¿no? Eh, poner, como, como ya he dicho antes, como un, un lenguaje en común, eh, hablar de por qué es necesario, por qué se ha propuesto este laboratorio, eh, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, un, un, pro, un problema mal definido, pues, eh, las propuestas que vamos a sacar, pues, a lo mejor no van a, no van a ser tan buenas, ¿no? Y, bueno, al final de, de cada sesión, eh, como, como explicado, pues tendremos, el, eh, eh, tendremos que realizar esa función de documentación y luego como comunicar al equipo a través de un correo electrónico la fecha de la siguiente sesión, que como ya os proponemos son los, los dos próximos viernes, pero que un poco está sujeta a cambio. Así que eh, en la segunda sesión nos proponemos ya eh, la fase de idear y prototipar, ¿no? o sea, qué posibles soluciones o qué posibles ideas podemos dar para solucionar, para dar respuesta total o parcial a este reto de, del cual partimos. Para ello, os, os proponemos una dinámica de lluvia de ideas, lo podéis hacer realmente como queráis, y, y de esa lluvia de ideas, escoger una o varias propuestas para desarrollarlas. Eh, una vez hayamos eh, cogido eh, la, la propuesta que, que el Grupo Consensue empezamos a trabajar sobre ella. ¿no? En este sentido bueno, hemos facilitado como digo eh, ese formato de propuesta que ahora vamos a ver un poquito más adelante, pero bueno, que, que incluye, pues, qué necesidades resuelve esa propuesta, una descripción eh, breve, una descripción amplia, qué recursos vamos a necesitar, qué instituciones son responsables de, de llevarla a cabo, qué otros actores pueden estar implicados en, en esta propuesta, eh, qué cronograma de implementación proponemos, qué impacto esperado, qué resultados esperamos eh, de esta propuesta... Y luego también como una reflexión colectiva ¿no? que hemos aprendido de este proceso. Como siempre, documentamos la sesión y comunicamos la fecha de la próxima reunión. En la sesión 3 sería un poco como terminar de, de formular esa propuesta que puede que no nos haya dado tiempo en la sesión 2 vertimos la información aquí he eh, eh, puesto en la plataforma La Bien Granada como ya os he dicho va a ser en la plataforma de, de Facultad Cero, va a ser una propuesta publicada con licencias Creative Commons donde la gente va a poder eh, comentar ¿no? y, que, y que va a ser pública para cualquier persona que quiera consultarla y luego sí que os, os, os invitamos a dedicar tiempo a esta presentación eh, nos preguntaban los facilitadores en las reuniones si tenían que saber yo lo que pusiesen eh, la propuesta. Queremos que haya la máxima participación del grupo, de hecho eh, si, si, si conseguimos que todos participen en esa presentación muchísimo mejor, ¿no? Porque lo que queremos ver es como, como todo ese proceso y todas las personas implicadas. Eh, ya os digo que lo podéis hacer como queráis asignar una persona, dos, varias y bueno, os invitamos a, a innovar como he dicho al principio, ¿no? Este es el formato de la propuesta, eh, la tenéis en, en la guía de trabajo, es eh, una propuesta bueno, bastante completa porque, porque entendíamos, bueno, esto no lo tomamos en serio, ¿no? son propuestas que van a ir al restaurado y queremos que sea lo, lo más completa posible. Eh, también tenéis la documentación en, en cada uno de los foros que se han habilitado para cada uno de los laboratorios en la eh, bueno, eh, os damos diversos instrumentos de trabajo. Uno de ellos es este Canva, ¿vale? Eh, para trabajar de forma visual la propuesta con los campos que hay que rellenar. Eh, sí. Solo para mostrarlo, ¿no? Ah, sí. Os vamos a enseñar cómo funciona la for. Vale. Eh, si os metéis, ahora lo vamos a hacer en en el apartado de foro, os podéis ir al foro de Facultad C. Ahora. Esta es la plataforma de, de lavingranada, que quizás ya la, la conocen, es un espacio para innovación eh, ciudadana, enfocado también al problemas de, de la ciudad, de la provincia. Entonces, eh, aquí dentro tenéis una serie de, de áreas, ¿no? donde se pueden subir la idea o la propuesta eh, y, y, y bueno pues hay una que hemos creado que es Universidad, Universidad Facultad Cero. El premio del que hablaba antes justamente eh, se, se desarrolla aquí. Tú te registras, aportas tu idea, completas el formulario y lo marcas dentro de Facultad Cero y ya participas. Eh, los más populares son los que ganarán tres premios y luego un jurado entre los, entre los 20 más votados elegirá otros tres. Vale, entonces, os animamos a esa vía. Pero lo que estábamos contando ahora es la parte del foro que está aquí. Aquí tenéis otro foro de otras iniciativas que se han llevado a cabo. Eh, nuestro, el proceso Facultad cero. Y aquí dentro hay uno para cada uno de los laboratorios vuestros. Que tiene el nombre, eh, el nombre y el, el, el número. ¿no? Entonces eh, lo que tenéis que hacer... Podéis hacerlo todos. O sea, esto es un instrumento de trabajo. Eh, podéis utilizarlo durante la semana para dejaros comentarios si queréis. Pero queremos que ahí es donde es la, la documentación de la sesión. Entonces la persona que tenga la función de, de documentar se, se hace también su, su se registra y dentro de, de hilo de su foro, pues lo que hace es incluir una respuesta con ese contenido. Con la sesión uno va, lo pone y los demás pueden comentar sobre ello. Entonces también cualquiera puede entrar en el foro y ver qué es lo que se está hablando, ¿vale? Eh, eh. Y, eh, y os enseñamos también por último para eso los foros. Y esto otro es donde eh, os proponemos que se vuelquen luego las propuestas finales. Eh, Facultad cero surgió hace la idea, hace quizá ya año, año y medio, o dos años, eh, un día hablando con Fernando Trujillo, un compañero que está en Ceuta, eh, participando también, y que estará el 14. ¿no? Eh, en arquitectura. Y entonces, el, un poco lo que surgió fue, hace falta pensar sobre universidad. Y nos gustaría un espacio en español donde podamos abordar estos temas, pero no únicamente centrado en el tema ranking. O sea, Sabéis que hay iniciativas, pero generalmente es bueno, el tema de los rankings, cómo nos posicionamos y, bueno, y dónde está la innovación docente, dónde están los temas de gestión, dónde está lo que los estudiantes plantean, otras problemáticas de muy diversos tipos, hasta han salido aquí, ¿no? Entonces, eh, estuvimos dando mucha vuelta a, al nombre, ¿no? El, el nombre, la verdad que, en nuestro caso, nos ayuda mucho a pensar luego ¿no? la iniciativa, porque es como que te lo vas creyendo, ¿no? Es como que, pues, está el proyecto Facultad Cero, Facultad Cero, bien, no hay nada, ¿no? Pero ya tiene el nombre, tiene el dominio. Entonces, tú ya, como que te empoderas a ti mismo y dices, "Guau, te viene arriba, ¿no? Y mira, sí, si al final nos vinimos arriba, que, que se ha montado esto para eh, que sea la puesta en marcha de esta plataforma. Esta plataforma, la promueve la Universidad de Granada, pero como veis, no aparece un ahí, en lo que te vaya a los créditos, porque lo que queremos es que se convierta en un espacio de referencia en español, en, en, en España y en, y en Iberoamérica. Entonces, eh, la idea es que aquí, pues, ese día 14, en vez de lo que veis ahora en voluntad Cero, aparezca esto con algunas contribuciones, al margen de lo que surja de aquí, si queréis preparar alguna contribución para que estéis, os invitamos a que lo hagáis, pero lo que queremos es que estén esas propuestas y, y que salgamos diciendo Mirá el trabajo que se ha hecho en la universidad de Granada y, y a ver si luego otra universidad también este, tiran por ahí y siguen sumándose al, al discurso entonces ese es el, el tema de, de facultación eh, yo quería simplemente también comentaros yo tengo, ¿Tengo que decir no primero vamos a hacer preguntas pero yo, yo quería comentar tres cosas, el facilitador Dinamizador, el facilitador, dinamizador, dinamizadora facilitadora no es el jefe o jefa del grupo, ¿vale? Es importante, eh, es simplemente la persona que llega a un momento y dice, mira, que es que llevamos ya dos horas hablando de cómo no, no sé, de, de lo mal que está la universidad, pero es que nosotros vamos a a hacer una propuesta, vamos a pasar a la parte propositiva porque si no, no presentamos nada, o sea, se trata... Un poco del que va a marcar esos ritmos para que lleguemos al objetivo final. Y el que también, un poco, pues se habrá visto antes cuáles son las dinámicas propuestas y se las plantea al grupo para que diga, venga, vamos a hacer esto. O plantea otras distintas, ¿vale? Entonces, es más esa labor de, de facilitar el que el grupo no se pare. Si alguno de vuestros dinamizadores no estuviera, pues os hemos contado aquí, básicamente, no muy por encima, en qué consiste. Como vais a tener los materiales, asumí ese, ese rol. Cualquiera de nosotros puede hacerlo. Se ha puesto como facilitador, en primer lugar, a mí la persona que propuso el laboratorio. No ha habido otro criterio, sino simplemente, bueno, pues, si se han ofrecido, pues eh, hemos tirado por él. Luego, al margen del facilitador, el tema de, del problema. Esto sí es importante. Algunos de los temas que habéis planteado son sumamente ambiciosos. Y tocan mucho, muchas cuestiones. Entonces, la parte de definición del problema significa en que no intentéis, eh, con una propuesta, mmm, arreglarlo todo, lo que tiene que ver con eso. Es decir, no sé, estoy pensando ahora en ¿no? el tema de desatascando la universidad, no el tema de, de administrativo. Es, es que eso te da para hacer tesis y no lo arreglas, ¿no? Bueno, tesis quizás no hay un poco para arreglarlo, ¿no? Pero bueno, entonces, a lo mejor el equipo lo que puede decir es, eh, me voy a centrar en cómo funciona la, eh, el servicio administrativo de un departamento. Y a partir de eso, si se hace bien, es una cosa escalarle a todos los departamentos e incluso luego se puede escalar a otro servicio. Pero es a lo que nos referimos, ¿no? que, que acotéis sobre lo que vaya a trabajar, para que de verdad pueda salir algo que, que sea realista. Y luego, el 14 de mayo. Sobre el 14 de mayo todavía estamos pensando sobre cómo hacerlo. Sabemos que hay el 14 de mayo por la mañana. 9, 9 y media, ya lo confirmamos. Si vemos que estamos cansados de no y media, el lunes no sé qué sale no de y media, media ¿no? Bueno, no lo sé, porque será una mañana que estaremos apretados. Entonces, nuestra idea sería, y esto todavía nos tenemos consejos ahora, porque ahora tenemos un media hora para que hablemos y comentemos, ¿no? Pero eh, nuestra idea sería el, el que no fuera algo como esto. Es decir, esto no es el proceso de los esto es contar a los rollos que te diciendo, acaba ya, que quiero conocer a mi gente. Pero no nos gustaría que el 14 de mayo fuera simplemente escucharlo y que pase otro y que pase otro y que pase otro entonces queremos conciliar eso con el hecho de que por ejemplo pues, la representación visual que hayáis hecho de vuestras propuestas se puedan exponer en algún tablón, se puedan incluso hacer una parte en los patios de la escuela de arquitectura, que son fantásticos, ahora más el 14 de mayo salvo que sigamos con esta tendencia climatológica es eh, probable que estemos más gustito allí entonces una parte la hagamos en los patios otra parte se puede hacer en la magna, si hay más global, eh, incluso lo habíamos planteado hacerla en el propio campo del príncipe. Pasa que no sé, no sé si quizá ya entre permisos de historia podamos pedir, pero estamos ya muy a Quizá lo hacemos en la escuela dentro y, y luego al campo del príncipe vamos a tomarnos algo y a, y a brindar. ¿no? Pero eso no es un a las dos, no antes. Bueno, entonces estamos abiertos al formato todavía, seguro seguro que ese día. Eh, también es seguro que el día para la tercera sesión tendréis claro cómo va a ser el formato, para que ajustéis al máximo lo que preparéis a ese formato, ¿vale?